Buenas a todos, mi nombre es Iñaki Quintana, profesor de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, en concretamente los deportes de raqueta y asignaturas de entrenamiento, y hoy os vamos a presentar un utensilio para medir la velocidad en diferentes deportes, como hice en, la, en el anterior vídeo con el Poker Radar. Este es otro eh, instrumento que mide la velocidad, que se llama Starker solo 2, eh, dedicado a deportes, entre ellas el béisbol, para el lanzamiento de béisbol y medir la velocidad en el béisbol, tiene diferentes eh, herramientas, otra utilización es también para el golpeo en, en diferentes deportes como puede ser el golpeo en el voleibol, también es, es utilizado en, como radar de velocidad para los en, en el coche y es utilizado en el tenis para medir la velocidad, sobre todo en el saque. Este, este radar tiene diferentes, eh, diferentes botones, como podéis comprobar, existe para encenderlo, está el botón ON-OFF y a partir de aquí existen otros cuatro botones, el botón de menú, que es este azul, en el que lo apretamos y vemos los diferentes eh, configurar las diferentes características del propio radar. Luego está el botón Recall, este botón se utiliza para eh, ver las velocidades registradas, las últimas cinco velocidades registradas. El botón Select, en el que una vez que damos al menú, pues en el Select podemos seleccionar las diferentes eh, rasgos que queremos, que queremos cambiar. Y el Transmit, que es aquel en el que puede ser ON-OFF en función de si queremos darle al botón cada vez que registra una velocidad o si queremos eh, que lo haga solo, es decir, que cada vez que haya un movimiento pues registre la velocidad. Este radar pues puede alcanzar o puede medir desde 8 km por hora hasta 900, casi 1000 km por hora. Eh, es muy sencillo de utilizar, única y exclusivamente, como es poniéndonos delante del, del objeto que queremos eh, medir esa velocidad. Ah, entre, Por ejemplo, para pelotas de, de, de béisbol, pues tenemos que ponernos a una distancia máxima de 91 metros, pero por ejemplo, en, eh, para un coche, pues puede medir hasta en una distancia de un kilómetro 600. Nos pondríamos delante, como si fuésemos una pistola, y apretaríamos el botón rojo y cuando la... Eh, pelota, sea lanzada o sea golpeada, pues nos registraría la velocidad. Eh, única y exclusivamente es muy sencillo de utilizar y podemos utilizarlo obviamente para nuestros futuros eh, estudios y futuros eh, TCGs, etcétera. Así que es otro, otro utensilio que os presentamos. Espero que eh, os, os guste y lo podáis utilizar y ahora pasaremos a la práctica para demostrarlo. Gracias. Ahora, para probarlo, le damos al ON, única y exclusivamente, y ya nos vamos a tener que colocar justo delante del objetivo del balón y pulsamos al botón rojo vale, hasta que hemos realizado el lanzamiento y nos registrará. Vamos a probarlo.